En segundo lugar, entonces, una persona, de ver la desesperación de no encontrar casa, de tener mi, mi, mi familia encerrada en un apartamento, eh, me ofreció, me dijo, vengase a mi casa. Sí. Y con todo, hasta tenía su ropa y apenas con la ropa, y dejó todo para que yo estuviera ahí. Y después me dijo, yo le alquilo. ¿Sí? Y esto para claridad de los que andan diciendo que he comprado casa de, de 5 mil millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de instrumentos públicos, porque cuando alguien compra un bien inmueble, puede ir a la oficina de instrumentos públicos y ahí se darán cuenta. No he comprado ninguna casa. Y si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos. Pero yo no soy como otros que creyeron que llegaron al Estado a buscar lo que yo supuesto, a robar al pueblo. Yo no estoy robando al pueblo, yo al contrario estoy aportando muchísimo a la construcción de este país. La señora María Fernanda Caballo. ¿Sí? Que malintencionadamente está furiosa Y le digo, amiga, cálmate Porque ese veneno te hace daño Para tu ser, sánate ¿Sí? El odio que llevas por la gente humilde Es algo enfermizo en usted Yo vivo en DAPA pero ya lo corté en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, vive no su mamá. Que pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta, a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios, que me paguen el dinero. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Y eso no es un delito, María Fernanda Caballo. No,